sobre los objetos que tiendan a ser sumergidos. Arquímedes observó que este empuje, el empuje, se puede poner en relación de la densidad del fluido multiplicado por la gravedad y el volumen que esté sumergido. Esta es la fórmula que resume el principio de Arquímedes. ¿Pero qué es lo que te quiere decir Arquímedes con esta fórmula? Lo que nos dice es que un cuerpo parcial o totalmente sumergido experimentan un empuje vertical hacia arriba igual igual al volumen desplazado por el cuerpo. Al volumen desplazado por el cuerpo. Bien, esto es lo que nos dice el principio de Arquímedes. Y es una de las herramientas que utilizaremos para resolver los siguientes problemas. Entonces, pasaremos con esta teoría a resolver los ejemplos y en el siguiente video resolver más ejercicios. En el primer ejemplo nos dicen calcular la presión que soporta una arañita a 20 centímetros de profundidad bajo el agua. Entonces, suponte que tenemos un vaso precipitado y en este vaso precipitado ponemos a una arañita. Entonces, ¿qué presión estará aguantando esta arañita si está a 20 centímetros de profundidad? ¿Cierto? Entonces, esta es la profundidad a la que está la arañita, 20 centímetros. Pero recuerda, las masas voy a tratar de llevarlas todo a metros. Entonces, yo tengo que convertir 20 centímetros en metros. Para convertir de centímetros a metros, divido sobre 100. Y digo que esto sería igual a 0.2 metros. ¿Cierto? Entonces... Tendría ese resultado en metros. Esa sería la profundidad. Y me piden la presión. Entonces, ¿la presión cómo la calculo? Tenía dos formas, ¿no? La presión la podía calcular como fuerza sobre área o como presión hidrostática. Pero en el problema no me están hablando de fuerzas ni de áreas. Entonces asumiré que están hablando de la presión hidrostática. La presión hidrostática era la densidad del fluido por la profundidad por la gravedad. ¿Listo? Entonces... Ponemos por acá la fórmula, la presión hidrostática va a ser o se va a dar por la densidad del fluido multiplicado por la profundidad en que está sumergido por la gravedad. La densidad del agua, acuérdate que siempre va a ser de 1 gramo por centímetro cúbico o de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Y a nosotros, como estamos trabajando en metros, vamos a utilizar esta. Entonces la densidad del líquido sería 1000. Multiplicado por la profundidad, que es 0.2. Multiplicado por la gravedad, que la asumiremos como 10. Esto sería igual a la presión hidrostática. Y la presión que aguanta nuestra arañita sería igual a 1000 por 0.2 por 10. Esto sería 2 por 1000, mil, 2000. Mil. ¿Listo? Entonces, 2000, ¿qué cosa? 2000 pascales es lo que está aguantando esa arañita de ahí. Bien, entonces, siguiendo con los ejemplos, nos dicen, en una presa prensa hidráulica, disculpen, eh, cuyas áreas de sus émbolos están relacionadas en 5 centímetros cuadrados o sea el área del émbolo de acá como es el más chiquito es 5 centímetros cuadrados y acá como es el más grande es 2000 centímetros cuadrados entonces voy a poner área 2 igual a 2000 centímetros cuadrados y acá en área 1 voy a poner 5 centímetros cuadrados ¿Qué fuerza deberá ser aplicada para levantar una pesa de 8000 newtons? Bien, entonces, ponte que acá está la pesa de 8000 newtons. ¿Listo? Ahora, cuando te dicen pesa de 8000 newtons, es que acá se está bajando su peso con 8000 newtons. Esto vendría a ser lo que conocemos como la fuerza 2. Entonces, veremos que la mayoría de ejercicios que tienen esta figura, esta forma y nos hablan de áreas, siempre va a relacionarse con el principio de Pascal. Entonces, colocamos por acá principio de Pascal. Ya importante, no olvidarse las fórmulas. Bien? Bien, entonces pregúntate ¿Qué fuerza deberé aplicar aquí para poder eh, levantar esta roca, esta pesa de 8000 N. Entonces al principio de Pascal lo que me decía es que la presión en 1 tenía que ser igual a la presión en 2. Por lo tanto yo decía que la fuerza en 1 dividida entre el área en 1 iba a ser igual a la fuerza en 2 dividida entre el área en 2. Entonces solo procederíamos a reemplazar los datos diciendo lo siguiente... La fuerza en 1 es algo que no conozco, así que le pondríamos una X. Y lo dividiríamos entre la área de 1 que sí conozco, que sería de 5 centímetros cuadrados. Recordamos poner siempre las unidades, nos puede ser útil. Luego decimos que esto de acá, que es 8000 newtons, está relacionado a un área, o está siendo aplicado a un área que es de... 2.000 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces veremos que centímetros con cuadrados con centímetros cuadrados, vamos a ahorrar esto por un rato, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, se eliminaría. ¿Bien? Tres ceros acá, con tres ceros acá se eliminan. Mitad 1, mitad 4. Y nos quedaría lo siguiente. X sobre 5 sería igual a 4 sobre 1. Lo que nos resultaría en x, y este 5 que está dividiendo pasa multiplicando, x igual a 20 newtons. Esta sería la respuesta. Esa sería la fuerza que debería aplicar aquí para poder mantener, levantar esta, esta pesa que está ubicada en, este, en esta parte del émbolo. Bien, espero que les haya servido esta explicación, un breve resumen de la teoría y algunos ejemplos. Ya sabes que puedes visitar mi página en Facebook, si te ha gustado esto podrás encontrar más contenido y puedes recomendarme los temas en la caja de comentarios. Además en la misma página habrá un drive donde tú podrás encontrar más de estos ejercicios y podrás seguir practicando. Bien, espero que sea sido de tu agrado, le des me gusta a este video y te suscribas. Muchas gracias por la atención.